kira Sperli carlot resultó herida de bala en confuso incidente registrado en la calle 4 del sector san martín de porres en esta ciudad de san francisco de macorís la lesionada al ser cuestionada narra lo sucedido estaba saliendo de casa de mi mamá ¿Dónde está? en la calle 4 del ensanche de san martín Entonces explícame todo. Eh, me voy a montar en, en el motor con mi padrastro en lo que mi mamá cierra la puerta y escuché el disparo y sentí el, impa el impacto y me caí al piso. ¿Alrededor de qué hora fue esto? Nueve y media, diez. ¿Tú estabas visitando a quién era entonces? A mi mamá. A tu mamá. ¿En qué calle fue esto? En la calle cuatro. En la cuatro, entonces. ¿Qué sentiste tú? Dolor, inmediatamente. ¿Dónde fue el disparo? En la, en la pierna derecha, en, en, el, medio, en el muslo y casi en la rodilla.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 Se encuentra recibiendo atenciones médicas en un centro de salud privado en este municipio, en tanto que las autoridades investigan el hecho. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.